¿Qué día es hoy? Hoy es el cumpleaños de Bellota, su cumpleaños algo que prácticamente coincide con la fecha de nacimiento, porque como sabéis, pues él vino cuando tenía dos o tres días de vida, o muy poquitos, o una semana, era, era así, cabía en mi mano. ¡Buah! Y ese día, o sea, no os podéis hacer la idea, la, la sensación de tener un jabalí que cabía en la mano que tenía todos sus ojos, como sabéis, blancos, que estaba enfermo y que desde el primer momento o sea, lo subía a la cama conmigo, ¿no? Porque los bebés cuando vienen muchas veces, como no tienen su mamá, pierden como la referencia, aprovechando hoy que es el día de la madre pierden necesitan como un referente en sus vidas bello bello, bello, bello, bello, bello, bello y alguien que les dé como el estímulo de vivir no y yo lo cogí, lo puse en la cama me lo puse aquí el sobaco para que se acostumbrara a mi olor <risa> y ahí empezó <risa> y ahí empezó todo porque empezó a hacer cosas de jabalí y las cosas de jabalí pues es morderte los huesitos, tirarte del pelo, hacer travesuras, querer dormir con mamá, siempre, mamá, sí, mamá. Y bueno, como sabéis, pues ha costado muchísimo, sobre todo al principio, ahora no, la verdad, todo pues está yendo muy bien, pero al principio ha sido, fue un poco terrible, fueron ay, no fueron días de, de visitas al veterinario, de preocupación. El tuvo seguramente pues, tuvo como una septicemia de bebé, una bacteria que le atacó, le dejó ciego, y eso en un bebé pues, que no ha estado con la madre y no ha tomado al ostro. Pues muchas veces se mueren. ¿Quién hay por ahí? Pero como mamá es muy pesada, yo soy muy pesada con los bebés, me encanta estar encima de ellos, <risa> motivarlos a vivir, darles de comer cada 20 minutos. Pues la verdad que, que consiguió salir adelante y ahora es un jabalí que tienes un año. Hay que, un hay que hacerte un pastel. Hay que hacerte un pastel, hay que hacerte un pastel, ¿quieres un pastel? Oh, besito. Tú también, tú eres más pequeño sí. Más pequeña, vamos? Así que vamos a estar por aquí celebrando nuestro cumpleaños. Aquí tirados por la tierra. Mientras nos rasca la barriguita, que nos encanta. ¡Castaña! ¡Castaña! ¡Castaña, vienes aquí! ¡Hacemos la... Mamá, Púmate con mamá, Púmate con mamá. Tú también, sí. Es el día de la mamá, es el día de la mamá. Y tenéis que tumbaros con mamá. Pues así es una mamá de jabalí. Es una mamá de jabalí. ¿Y esto tiene un jabalí? ¿De 30 kilos encima suyo sí. y no pasa nada mi bebé oh, no. mi bebé